cerveza. Mm, ¿Me pica? Ay, me piqué. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys. Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro aquí, seguramente para ustedes es un poco extraño, pero regresé a Panamá hace dos días y adivinen qué fue rumbo a una posada mexicana. Una posada navideña mexicana, muy mexicana, pero aquí en mi país. Así que hoy va a ser un video muy interesante porque quiero mostrarles cómo desde Panamá celebramos tradiciones mexicanas muy cool, así que aquí empezamos. Hay de todo, hay ponche, hay piñata, hay música, hay cánticos, hay fiesta Hay familias pasándola súper bien Un poquito de eso vamos a ver el día de hoy aquí en el blog. Por supuesto que, que no ando sola, miren quién está allá Ahí está ¡Hola! Eh, ¿Cómo no, estás? Yo dije, ¿cómo estás? Y tú me preguntas, ¿Cómo estás? Yo estoy bien, amiga, estoy bien feliz porque estamos acá Y podemos seguir haciendo lo que nos gusta Y además, yo no sé si les contaste qué vamos a hacer el día de hoy cuenta a ver Vamos a ir a una posada mexicana en nuestro país, gente. Gente, y no lo había comentado, pero aparte de hacer la posada y todo esto, es un súper evento, miren a ahí bailando no sé qué. Esto es una especie de bazar, porque obviamente la idea es que se conozcan la cultura y las costumbres a través de actividades, pero que también se conozcan a través de productos, a través de la comida, a través de un montón de cosas que van compartiendo acá las personas, pues para que acá en Panamá la gente tenga como que más conocimiento acerca de de las cosas mexicanas Así que les voy a dar como un recorrido por aquí por el pasillo Para que ustedes vean qué hay, qué no hay Y bueno, que vengan conmigo también a disfrutar Las posadas son fiestas populares de origen mexicano que además se han expandido más allá de México, en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y hasta Panamá. Durante nueve días antes de la Navidad, estas fiestas recuerdan a las personas el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño jesús la posada es una remembranza eh, de la, del nacimiento de jesús pero nosotros en méxico le damos un giro un poco diferente no sé si ustedes han conocido la piñata mexicana bueno al final de la pedida de la posada que se hace finalmente en iglesias o en casas bueno nosotros terminamos esa tradición con la con la piñata en la que se acercan los niños a romper esa, ese monumento y se recogen dulces y bueno es parte de la de la convivencia y de la calidez que tenemos como mexicanos. tiene muchos dulces, entonces válida una piñata de posada mexicana en Panamá, internacionalizada y Gise se metió, ¿tú qué hacías allá adentro en la piñata? Hoy es que vi unas pastillitas que me gustaron muchísimo, que no sé qué sabor son, pero muy chuca, es como la suavecita que uno la mastica y Ajá, está bueno, esa me encanta esa. y acá me acabo de encontrar un puesto que vende como que ropitas y todo eso así muy tradicionales, miren acá como una especie de catrín Sí, ¿no? Esa es Frida muerta. No, eso no es Frida. Es que cada vez que la gente ve a alguien con como con flores arriba, dice que es Frida. ¿Por qué dice que es Frida, es Bueno, porque Frida solía usar muchas flores y por eso fue que se volvió como tan transcendental que ellos usaron las flores. Que cuando veo una calavera muerta, dice bueno está muerta, tiene flores es Frida. <risa> si no tiene flores no. Si tiene flores es y acá les pregunté pues de dónde eran estas bellezas que están aquí Y me comenta que son de Tenango en Hidalgo No voy a encontrar lo que es, este zapato es, es sumamente una combinación de algo muy tradicional Miren esto, de flores, es pintadito Oiga, acá en este puestito estamos viendo las cositas Así los pictures, las sandalias y esas cosas Nos acaban de comentar que trabajan Directamente con artesanos locales, con artesanos mexicanos y con comunidades indígenas Y eso por supuesto que es súper importante para resaltar porque obviamente hay que apoyar el arte local Hay que apoyarlo Acá me acabo de encontrar a un netamente mexicano ¿De dónde eres? ¿De qué parte de México eres? Ciudad de México ciudad de México se llama Yasser y tiene nueve años viviendo en Panamá. La gente me pregunta a mí, ¿pero por qué te gusta ir a México? Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué te gusta Panamá? Me gusta que es una ciudad que tiene prácticamente todo y no tiene todo lo que tiene Ciudad de México como el tráfico. Eso ayuda bastante en tu día a día. Puedes hacer tres cosas en una tarde, noche, Cenar con amigos, ir a una fiesta, cenar y tener más energía para el día siguiente. Y como no podía hacer falta, acá también hay un puestito con algunas cositas de Mamá María. Ustedes saben que acabamos de venir de la Basílica de Guadalupe. Tuvimos una experiencia súper genial. Aquí hay un poco de representación de, de, de Guadalupe y, que, y qué bonito, de verdad, qué bonito. No solamente comida, no solamente música, no solamente artesanía, sino también la fe. en Panamá también hay piñatas 100% mexicanas, las tengo al frente mío, las acabo de descubrir y se las voy a mostrar porque son piñatas netamente tradicionales. Recuerdan que nosotros pues hicimos un viaje súper especial al Mercado Sonora para conocer un poco de las tradiciones de las piñatas y todo eso. Bueno, en Panamá la verdad nosotros no utilizamos ese material duro que es el barro para las piñatas, acá utilizamos más que todo cartón. Pero de igual manera está súper cool y aquí hay una réplica, lo único que me dejó con la boca abierta es una piñata así, súper así como el tamaño de mi cara en 8 dólares. Gente, bienvenidos a Panamá. Gente, y por acá quiero presentarles a una personita, ella se llama Malu es una amiga y forma parte de la organización de toda, de toda esta fiesta, de toda la posada en conjunto con la Embajada de México y es súper interesante porque hacen un esfuerzo demasiado cool para poder unir o compartir eso es genial, vamos a conocer a Malú ¡Bienvenida gusto. bienvenida por primera vez al blog Malu Muchas gracias. Una mexicana en Panamá, ¿verdad? Es correcto ¿Hace cuánto? amo Panamá así como ustedes aman México oh. ¿Hace cuánto Hace acá, casi dos años Yo me vine por trabajo y bueno al final decidí quedarme acá porque conocí a mi novia que es mexicano panameño y él es Zacatecas con su papá que es panameño. ¡Panamá! ¿verdad? Panamá que es hermoso y no se van a querer ir nunca. Con una amiga que soy llama Karina que también es mexicana, formamos Macatomionity en donde pretendemos compartir cultura no solamente mexicana sino también de todos los habitantes que estamos aquí en Panamá. Panamá es un país super multicultural y por eso es muy hermoso vivir acá. está, ¡Panamá! don't know that ya cuenta y como ustedes saben a nosotras nos hace falta probar el famoso ponche mexicano y acá pues en la posada mexicana hay un lugar que ofrecen dice un ponche super cool la verdad es que yo quería hace tiempo probarlo pero no podía porque había una fila demasiado larga y ustedes saben que cuando la fila está larga es porque definitivamente lo que dan allí está bueno de nuestros amigos acá de pastelería y delicias mexicanas y acá lo están ya ya casi todo el mundo se llevó todo lo que había aquí, esto estaba lleno de comida y ya se quedó sin nada, porque está súper rico seguramente todo lo que ofrecen y les quiero mostrar una representación así del ponche como lo sirven acá. Gente, pues ya ahora sí vamos a darle a este ponchecito. Miren esta belleza, es un vaso tradicional mexicano, se los dije, acá está. El ponche adentro pues tiene su caña, obviamente, porque dicen que pues si no tiene ca caña, no no es un buen ponche. Vamos a probarlo por primera vez en este momento, vamos a ver qué Uy, está pesado porque me lo llenaron. Mm, mm. Esto, gente, es definitivamente de otro mundo, está delicioso, se siente como... Como una cremita, pero que no está pesada, está liviana, de hecho está bien rico mm, Wow, dulcecito, y siento que tiene como que muchísimas, como que lo hicieron con muchísimas, muchísimas frutas De temporada y eso está súper cool, yo siento como uva, manzana, obviamente la caña porque veo la caña aquí Tal vez melocotón puede tener, no, no estoy seguro ustedes por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Qué más tiene o lleva el ponche mexicano? Pues definitivamente tenemos que intentar hacerlo ponche mexicano aquí en Panamá. Y yo digo que esta es una receta super cool así en la noche cuando hace muchísimo frío para esta temporada que hace bastante frío en México. Esto está buenísimo. Entonces, gente, lo recomiendo mucho y ahí vamos. Salud. Hola hijo. Yo ¿Y qué la Ella estaba con la abuelita. Ah. La abuelita que cocina haciendo una comida de la abuelita que cocina. De Doña Ángela. Yo le dije, ellas son, ellas son, porque yo las vi. Había claro, fui a Toluca, ese, ese me recibió a mí en Toluca. En Toluca, es un placer. Pero, <risa> um... <risa> Ahí, a segunda casa? Sí, a mí, todo... sí, sí. sí lo... ah! Una cerveza. ¿Algo ah, así? Sí. ¿Te sí. oh, sí. pica. pica? ¡Ay, me piqué! ¿Sabes qué? Ah. Es un elote pero con maíz panameño. ¡Wow! ¿Eso qué es? Sí. Torta de bacalao. ¡Torta de bacalao! Y se come en el recalentado de Navidad. ¡Wow! Eso. Yo la verdad nunca en la vida he escuchado eso de torta de bacalao. Mi mamá hace bacalao, pero aquí es diferente porque lleva papa, lleva aceituna, pasas, almendras, ¡Muy, muy, muy rico! <risa> tiene la hija de María? Tengo 12 años. ¿12 años? Wow. Y empecé desde los 4 años a cantar la música mexicana. ¿Y tú eres panameña o mexicana? Yo soy panameña. Ya se puede vivir. Importante de todo esto de este evento en la posada es compartir, es brindar amor, es expresar amor al ser querido a la persona que está al frente nuestro, que está cerca nuestro, e inclusive a los desconocidos. Entonces, espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo desde aquí, la posada mexicana más grande de Panamá. Estuvo buenísima. Compártelo con sus amigos si les gustó. Yo soy Catherine Voice y esa Carolina también ha sido un vídeo de su canal que les voy a compartir aquí abajo en la cajita. Y por paso, yo ya estoy bastante llena. Comimos demasiado, todo estuvo delicioso y nada, los amo muchísimo. Y comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios cuál es su comida preferida en las posadas mexicanas. Los dejo con un beso enorme, los amo demasiado y bye bye. Hay muchos videos que ustedes nos han pedido hacer que nuestro país ustedes nos dijeron muéstrenos algo de su país y ya estamos aquí para grabar un poco de toda la belleza que nos rodea aquí en Panamá. Pásense al canal todos los días a ver nuevo video en el canal no solamente de Panamá sino también de México es una combinación de todo un poco aplíquense. Pongan su alarma en su celular a las 6 de la tarde todos los días así que ya, pendiente. Chao, chao, chao, chao.